El sexo es un coñazo. Todo el mundo dice que se lo pasa de puta madre en la cama, no lo dudo, ¿vale? Pero lo que no me trago es que sea haciendo el amor, porque francamente, el sexo es un coñazo. Yo creo que está sobrevalorado. ¿Cuánto dura el orgasmo masculino? Pues el orgasmo, orgasmo, propiamente dicho, dura... Yo qué sé, lo que tardas en tomarte un chupito. Y para eso, tanto trabajo, quedar, ducharse, convencerla, invitarla... Joder, pues al menos para lo del Chupito no tienes que convencer al camarero. Venga, tonto, pónmelo, así no pasa nada, así te va a gustar. Pero hay muchas más cosas que me cabrean del sexo. En primer lugar, el sexo es sexista, porque hay que ver lo mal vista que está en la eyaculación precoz. Y sin embargo, una tía llega al orgasmo en cinco minutos y se la rizan, coño, esto es una injusticia. Es como si en la Olimpiada a la tía que gana los 100 metros le dan una medalla y al tío lo llevan al sexólogo. El sexo está bien al principio, por la novedad, pero cuando empiezas a practicarlo en pareja, la cosa se jode. Porque intentar tener un orgasmo simultáneo es como pretender ponerse de acuerdo para eructar al mismo tiempo. Pero si eso no hay quien lo controle. ¿Tú has visto parejas que eructen a la vez? ¿Te imaginas? O sea, él eructando de repente. Y ella, que si eres un egoísta, que si no me has esperado, acabaríamos todos fingiendo los eructos. Además, si eres tío, nunca puedes decir que no. Siempre tienes que tener ganas. Un ejemplo. Yo estoy en una exposición de arte figurativo etrusco. Una cosa común. Llega Naomi Campbell y me dice que quiere hacer el amor conmigo, que también es muy común. Bueno, pues si le digo que no me apetece, al día siguiente, tocristo piensa que soy gay. Así que al final hago un esfuerzo y me la calzo allí mismo. Pero para evitar cotilleos, más que nada... A esto no hay derecho. Joder, es como si vas a un restaurante y no te apetece solomillo. Y ahora el metre va por ahí diciendo que eres vegetariano. Puede ser peor, porque hay metres que hacen cosas peores. Se pegan toda la comida vigilándote para ver cómo te lo pasas. Y luego te preguntan, ¿le ha gustado, señor? A lo que te dan ganas de decirle, sí. ¿Y usted ha disfrutado o me lo he comido demasiado rápido? Pero lo que ya me parece una vergüenza es que esta gentuza que se gana la vida con el sexo, te hablo de los sexólogos, no de las otras que tú sabes. El sexólogo es un tío que va desperto porque tiene un diploma en la pared firmado por el rector de la universidad. ¡Tócate los huevos! Pero si lo que tenía que tener es una declaración jurada de su mujer. Porque, ¿qué pasa? ¿Acaso el rector se ha acostado con él? ¿Y cómo sé yo que a mi chica le va a gustar lo mismo que al rector? Además, todos los sexólogos te dicen al final lo mismo. Al sexo hay que echarle imaginación. Coño, pero si eso es muy incómodo. Antes, todo lo más había dos posturas. Me apetece o no me apetece. Pero ahora tú te has leído el Kama, el, pff, Kama Sutra. <ríe> que si la carretilla, que si el molinete, que si la variante de la medusa. Pero la variante de la medusa, ¿qué coño es eso? Si yo no sé ni, ni lo que es la medusa. Otra cosa que te dicen mucho en el sexo es que todo está permitido siempre y cuando los dos estén de acuerdo. Eso está bien. Pero, ¿y si somos tres y uno no quiere? ¿Qué hacemos? ¿Aplicamos mayoría? Pero lo peor de las innovaciones en el sexo es que te conducen a perversiones muy estúpidas. Por ejemplo, insultarse mientras se hace el amor. Tú estás allí intentando hacer la melusa. Controlando la eyaculación. Intentando no eructar. Y ella te grita, ¡cerdo, bestia, animal! Y claro, te calientas y le respondes. Y tú... ¿Cómo aparcas? En fin, que el sexo es un coñazo, porque además si fuera tan bueno como dicen ya lo habrían privatizado, ¿o no? Bueno, se si has sonreído durante un par de minutos me alegro porque ya te duró más que el orgasmo. ¡Jal!